Hola gente, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, eh, hoy vamos a continuar sobre el plugins Essential Chat. Uno de los comentarios que más me gustó, eh, hizo una gran pregunta, entonces dije, bueno, vamos a hacer un video sobre eso y a paso le vamos a explicar bien a nuestro colega cómo se configura. Así que en la parte de arriba vamos a ver... Eh, sí, a ver. Sí, en la parte de arriba vamos a mostrar eh, su mensaje. Antes de comenzar tenemos que leer... Atentamente lo que nos pide el plugin LookPerms: dice: prefijos y sufijos. Los prefijos y sufijos en los servidores de Minecraft relacionan con el texto que viene antes y después de su nombre de usuario en el chat. Por ejemplo, dado en este mensaje. Y claramente lo están viendo, ¿no? te están dando un mensaje entre corchetes del rango, por ejemplo, rango admin. Un, cha, un lo que el texto que vos querés agregarle, por ejemplo, el nombre o lo que vos quieras, y entre, entre dos puntos, el texto en color. Ok. Esto no hace falta el tema de variantes y eso, porque seguramente ya lo saben. Ahora vamos a ver hasta la parte que más me interesa para que ustedes sepan. Dice: como se mencionó anteriormente, el look purpose. No maneja ninguno de los formatos de chat para usted. Tendrás que instalar un plugin externo para hacerlo por ti. Eso quiere decir que vamos a tener que instalar otro plugin externo. Otro plugin para ayudarnos a que el chat del texto funcione. Y aclara, ¿eh? aclara. Debe tener baúl instalado en su servidor para que esto funcione. Y más abajo nos vas a mostrar diferentes tipos de plugins recomendados por LookPers que te va a ayudar para eh, tu servidor en el tema de modificación de texto. En mi caso, en el video anterior, si no lo viste, te voy a dejar un, un link acá para que vos los mires en el anterior. Te explico cómo configurar el Essential Chat. ¿sí? Que dice que es recomendable? Es recomendado si es que ya tienes el Essential en tu servidor ¿sí? así que espero que lo hayan entendido ahora después te otros plugins alternativos y vamos leyendo más abajo que es sobre el tag no el tag puedes tener el plugin name tag edit que seguramente algunas personas ya lo conocen y otras cosas pero bueno esas variantes ya no hace falta así o sí queríamos ver el tema este ¿sí? así que sigamos Ahora el tema de la config. Bueno, ahora vamos a lo que nos importa. Una vez que nosotros descargamos el Essential, nos va a dar un conjunto, un pequeño pack de un WinRAR con un pequeño pack de plugins. ¿Sí? Algunas, Algunos, ojo, lo no quiero aclarar, pero algunos te viene el Essential Grupo Manager y otras veces no, que es este que tenemos acá. En este caso, como vos estás usando el look pearls, este no te va a hacer falta. Entonces lo sacamos. ¿Mm? Lo que más nos importa es que vos tengas el Essential Chat y el Essential. Después el Excession Protect y el Spawn es para otras cosas que no vienen al caso, pero te van a servir en tu servidor entonces lo vas a dejar lo más importante como lo habíamos visto en la parte lo habíamos visto en la parte anterior te decía que te necesitabas el baúl para tu versión de Minecraft. recuerden que sí o sí tiene que estar bien en el tema del baúl si el baúl no funciona es porque o es de otra versión eh, vas a tener que buscar uno que sea adecuado y que se acople a tu servidor Porque tampoco si no te va a agarrar el Essential y otros plugins más Luego vamos a instalar el LookPers que va a ser para tu versión Supuestamente al parecer el LookPers es desde la 1.8 hasta la 1.16 si no me equivoco O sea una vez que lo instalas ya es para esas versiones de, ese, de eso mínimo hasta acoso. Yo voy a manipular la versión 1.8 para que, bueno, esto es de prueba, para que ustedes se den cuenta que, eh, que, que es muy sencillo el tema del Look Perls. Como vamos a ver, una vez que iniciamos los plugins correctamente, nos va a aparecer esta palabrita sin ningún texto en particular. ¿Por qué? Porque principalmente lo primero que tenemos que hacer es poner Look eh, pearls, ¿no? Una vez que colocamos LookPerfs, te vas al empeño de texto que va a decir: parece que aún no se ha configurado ningún permiso. Antes de que puedas usar cualquier comando de LookPerfs en el juego, necesitas usar la consola para darte acceso a ti mismo. Abre tu consola y ejecuta Lookperpse User Pablo Permision setLooker Look eh, sin la true, mostramos bien acá, tienen que poner esto de esta manera, ¿Sí? como dice ahí, es igual, igual como nos dijo en el chat, le vamos a dar enter, y como ven salta ese pequeño texto, bueno, sigamos. Una vez que ya hicimos y nos dimos el permiso a través de la consola, vamos a poner L LP Editor. Enter. Una vez que pones Enter, te va a decir preparando una nueva sesión del editor. Por favor, espere. Haga clic en el, enla en el enlace en, en, en, en el enlace de abajo para abrir el editor. Es muy sencillo, muy fácil. Le damos acá y te va a Enter. abrir el toque. Bueno, acá te va a dar una selección, como ven, acá está el mouse y en la parte izquierda te va a dar una selección, donde te va a decir grupos. Como ven, el grupo default, si tocamos acá, es el grupo de default que, tienen, que va a comenzar todos los jugadores cuando arranquen el servidor. Voy a anular en este caso esta pequeña foto porque... Lo, lo que más importa es esto ahora. ¿Cómo agregar los permisos? Hay una lista enorme. Es una lista enorme. Eh, los permisos de la ¿Sí? Pero lo vamos a tener que buscar. Como ven. Acá nos está dando muchos permisos que nosotros tenemos. Dentro de... Eh, la consola para poder manipular ¿sí? solamente dándole clic a esta parte de acá abajo te va a salir todos los permisos que nosotros tenemos para poder eh, colocarles ahora esto es con paciencia y lo tienen que hacer de a poco ¿sí? ahora lo importante que tenemos que saber es agregarlo en un grupo a nuestro a nuestra persona 2 ¿Sí? el link que le voy a dejar sobre los permisos de licencia va a estar acá en la parte de arriba van a tener que colocar permissions como tengo acá y van a tener que colocar el chat acá en este tema Sí, Nosotros vamos a bajar y bueno, nos va a decir bastantes cosas, si lo traducimos va a haber una pequeña descripción en la parte de la derecha, Pero, pero lo que todos tenemos que saber es que todo esto es solamente para el chat gente, ¿eh? solamente para el chat. Y si querés buscar sobre el tema del OME, ¿cómo haces? El OME sería, pones OME y acá te va a saltar el coso. Leen, sí o sí, lean siempre la descripción en esta parte. Yo, mmm, tal vez en la descripción, si es que me llego a tomar el tiempo, en la parte de la descripción voy a dejar un Winrar de todos los permisos que deben tener el usuario del esencial. Sí, señores, voy a tomar el pequeño tiempito, así que eh, voy a tomar un pequeño tiempo para de darle todos los todos los permisos del esencial para el grupo default, digamos por decirlo de una manera. Sí, pero antes de eso vamos a ir a la parte del chat. Ahora lo más importante que tenemos que ver es ver la configuración del esencial. Sí. Señores, vamos a ir al Essential. Bueno, gente, estamos acá en el Essential y voy a sacar esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir esto, que es lo más importante, que todos tienen la gran duda: cómo configurar el tema de los chats. Bueno, una vez que vamos a la parte, como ven, este es, vamos a ir al plugins de plugin Essential del Essential, gml Eso ya lo saben todo el mundo. Vamos a ir hasta la parte de atrás de abajo digo, de atrás, de abajo, hasta la parte de Essential Chat, la gran Essential Chat. Bueno, y esto es lo importante, ¿sí? Esto lo vamos a tener de esta manera como default. Para las personas que no saben entonces yo me tomé el tiempito de decir, bueno, vamos a hacer una configuración desde cero. Esto es todo como default. Como ven, esto es un punto una config.gml como default del esencial que es lo que te trae. ¿Cómo debemos hacer el tema de manejar el look permit? Bueno, una vez que tenemos el look permis, el, el plugin, el look permis. Eh, ay, no me sale palabra. Eh, el essential, el essential chat y el baúl, va a poder funcionar esto. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir hasta la parte de abajo. Hasta acá. Donde recuerden que tiene que tener el Essential, pa el, el essential Chat. Plugin Essential Patch. Acá, acá te lo hice de vuelta. ¿eh? Que requiere sí o sí Chat.jar. ¿sí? Bueno, vamos a ir hasta esta selección. Y nosotros como default, y lo voy a mostrar en este video. Y lo voy a subir acá. Como en default nosotros vamos a tener el chat del Pablo, el nombre del Pablo y nada más. ¿no? ¿Pero por qué salta esto? Bueno, la gran pregunta es porque nosotros tenemos que dirigirnos a esta parte y colocar el grupo que nosotros agregamos en el look permis. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, y lo vamos a mostrar, mmm, eh, si el grupo te se llama default el de look, el look perms y está en minúscula. Si la primera letra está en minúscula, vamos a tener que colocarlo de esta manera. Y lo voy a mostrar en colorcito como hago yo siempre para que lo entienda. Lo tienen que poner de esa manera. ¿Lo voy a... ¿Entienden? Entonces, si nosotros creamos un grupo que es VIP y está en la selección del permission look, eh, en el permiso en el look permission, perms. Lo que tenemos que hacer es agregarlo en esta parte de abajo y colocar Vips. ¿Sí? Y ahora, si nosotros nos damos, cuenta, si nos damos cuenta, vamos a poner guardar. Y lo vamos a comparar con esta parte. Recuerden que el default tiene, lean, vean el video anterior si no sabes el tema del Essential Plugin Chat, cómo configurarlo. Recuerden que esto es el nombre del mundo, esto es el nombre del jugador y esto es el nombre del chat. ¿Sí? Lo ponemos ¿no? en eh, modo eh, guardar y lo guardamos. Una vez que estamos acá adentro y al darnos obviamente eh, que el jugador tenga su, su texto, digamos su su mundo abajo eh, su mundo abajo. Eh, dentro del servidor vos al hacer esto vas a escribir y te va a salir Word Pablo Word Pablo eso que quiere decir que vamos a tener esta parte, default es el nombre del texto y esto ¿Sí? ok para que esto funcione vamos a tener que ir a otra vez al editor que vamos a dirigirnos ahora bueno y antes de irme antes de irme le voy a mostrar le voy a mostrar cómo sería configurado el tema si ¿sí? eh, dije bueno voy, voy a hacerlo para que ustedes eh, comprendan sí, para que ustedes compren más esto va a ser le voy a mostrar esto quedaría así ustedes van a dirigir a esta parte y lo voy a mostrar en esta parte para que se vea ¿Sí? lo van a hacer de esta manera recuerden que en el editor el grupo default está todo en minúscula así que acá lo vamos a agregar en minúscula en la parte de default y acá vamos a agregar esto si no sabes el tema básico del plugin esencial chat recuerden ver mi video en la parte de atrás y acá te dice el grupo ¿Mm? El tipo, el color del grupo, el color del, del, del nombre y el color del mensaje. Ay, me pica la nariz por la alergia. Eh, una vez que hacen eso, otra vez voy a repetir lo mismo. Una vez que hacen eso, colocan los permisos en el look pers. Eh, lo voy a mostrar, y esta parte no lo voy a editar básicamente, pero... Lo voy a mostrar en esta parte. ¿Cuáles son los permisos para que esto funcione correctamente? Lo que están viendo ahora en la pantalla. Tienen que colocar sí o sí de la esencia estos permisos. El chat color, el chat Formato, el chat Magic y el chat RGB. Sin esto no va a poder funcionar la modificación del texto. Recuerden también, recuerden también que... Eh, en la parte de la selección de la página web, los prefijos y sufijos tienen que estar vacíos. No coloquen sufijos ni prefijos, Déjenlo en blanco, por favor. Porque si no, ahí va a haber un problema grande y seguramente no les va a funcionar. ¿sí? Eh, ahora, vamos a ir a la parte del juego. Una vez que hacen esto, vamos a ir a la parte del juego y vamos a verificar si esto funciona correctamente si nosotros sabemos el grupo de default del chat está en diferentes tipos de colores ahí está miren como ven y lo voy a, y lo voy a mostrar en el otro monitor para que lo vean bien eh, si se dan cuenta en el otro monitor estoy escribiendo y me va a aparecer el nombre del grupo el nombre del grupo. Mi nombre en un color diferente. Y el texto de otro color. ¿Sí? Si quieren modificar. Si quieren modificarlo. En otro color. Recuerden ir al. .gml De la confi del Essential Que lo voy a mostrar otra vez. Porque yo soy así. Yo soy jodido. No quiero que se olviden Van a ir a la, a la parte del esencia En la parte del chat esencial esencial chat sí y van a modificar el default si ustedes quieren agregar el VIP como en esta corta lo que tenemos que hacer es copiar lo que está en la línea de lo que está en esto en este lugar lo ponemos abajo borramos esa sangría ese espacio que molesta Ponemos pegar y acá, obviamente, lo vamos a agregar en VIP. Si agregamos el look permission dentro del eh, si lo agregamos en mayúscula, lo tienen que agregar en mayúscula. Si alegran en minúscula, lo tienen que agregar en minúscula. Recuerden eso, por favor. Espero que esto le haya servido y que te haya servido vos especialmente. ¿eh? Y gracias por comentar. Bye bye.